Esa subida impidió que continuemos. Vamos a ver qué pasa. Estamos aquí varados. Ya no nos sube el colectivo, no sube y no sube. Así que estamos esperando a la gente de tránsito para que nos dé una mano, girarlo sobre la, la ruta y volver, tomar otro camino. Este morro nos ha vencido. Nos ha vencido. Pero bueno, era un morro importante. ¿sí? la primera vez? Que... que nos sube algo. Sí, es la primera vez, eso es cierto. Eh, pero siempre hay una primera vez. Pero bueno, acá estamos a la dulce espera. Los cachogos. Muy fatigada la rosita. Y bueno, como hay mucho tráfico, no sé, serán las 9 de la mañana, vamos a esperar a tránsito, así nos hace el apoyo de de poner los conitos y demás y ver si lo podemos girar yo creo que sí yo creo que sí, acá abajo hay una curvita que ahí lo vamos a poder girar y bueno, veremos cómo continúa el viaje porque si pegamos la vuelta para ir a Ubatuba tenemos que volver a Sao Pablo agarrar la autovía y después tenemos morros también y ya ahora con este morro medio como que eh, uno le toma más respeto Y ahí hay curva y fui caminando y siguen las curvas y sigue subiendo y subiendo y subiendo. Estamos a unos 500 metros aproximadamente del nivel del mar. Y a unos no sé, 20 kilómetros, 15 kilómetros del mar. O sea que subimos mucho en muy poco tiempo. Pero bueno, veremos cómo continúa esto. Veremos, veremos. dos horas varados aún pero ya estamos más cerca a ver qué podemos hacer si podemos continuar que nos puedan tirar y, y cruzar y si no veremos eh, tenemos un compañero ahí que pintó la goma justo donde estamos nosotros y según él nos decía esa es la curva más difícil de todas, he volcado un micro, estamos en la curva más difícil de todas Me fui caminando hace un rato y, y sí, esta es la más Power Ranger, después ya es más tranquilo Pero bueno, acá estamos en la Power Ranger Descansando ahí, haciendo... Siento parada. el cojo sino que este lo estoy enfocando en su vida porque no podía subir él <risa> Es la primera vez en tantos años que Hércules tiene que tirar el coco, así que, brigada, brigada. a la ruta, eh, fuimos a la playa de Auba y había un carterito que decía prohibido animales, por lo tanto nos estamos volviendo, un montón de gente linda la playa se veía. Vamos a ver si comemos algo en el coco rápido cabemos, pero avanzar, no sé si avanzaremos mucho más, porque hoy con el tema del morro que me canse, pudimos solucionar el problema, así que a continuar, a continuar el viaje. Día, buen día por lo menos para nosotros porque está queriendo salir el sol lentamente muy lento muy lento hoy teníamos pronóstico de lluvia pero las lluvias en brasil son así está un rato el sol y después se larga a llover estamos en baracuza que baracuza baracuza que Estamos aquí en Barequesaba, eh, entramos al pueblito, vimos que era tranquilo, así que nos metimos y acá estamos en la playa disfrutando. Eh, vamos a ver cuánto nos dura el sol, pero acá estamos, seguimos avanzando. Ayer no fueron muchos los kilómetros que hicimos, pero simplemente porque estuvimos toda la mañana con el coco a 90 grados sin poder avanzar pero bueno, después lentamente pudimos avanzar descansamos tranquilos anoche estuvimos súper protegidos porque estaba la iglesia de un lado y la policía del otro teníamos todas las protecciones y bueno, hoy disfrutando acá tenemos los, los, los CAN que están descansando Andreita que está para el Instagram porque como ya saben nos dividimos las tareas y me voy a ir recién estuve metido espectacular el auto hermoso una temperatura voy a ver si puedo hacer algunas tomas con el dron porque hay un poco de viento como podrán observar en mis pelos eh, pero sí sí yo creo que sí vamos al agua a ver cómo está hace un rato veníamos de esa zona bajamos todos los... a su madre con las bajadas <risa> y con la subida creo que la decisión de venir con el coco por, las, por los costados digamos por la rúa que va por las playas no fue la indicada, mire que trapa y la temperatura, papelito, si esto parece que tuvieron un termotanque conectado acá al agua, espectacular. Lógicamente no podemos por ahí hacer ciertas ciertos recorridos por cuestión de los perros, pero creo que ahora, porque recién había unas personas que andaban con perros vamos a salir a caminar por la orillita así que van a estar viendo dentro de un rato seguramente y no les quiero mentir ni prometer nada pero caminaremos por la orilla ahora vemos, ahora vemos. Bueno, hemos tenido suerte y no ha llovido aún venimos con buena racha por lo tanto vamos a festejar con una cerveza unas Papas fritas, unas batatas y unos camarón. Oh, qué rico! Ahora sí es esto y no va a haber más comida por una semana. ¿Es lo que queríamos o no? Sí, sí camarón queríamos. Así que a disfrutar. Y dejen en los comentarios a ver quién ha probado camarón empanado es esto bueno toma, mm, mm, es buenísimo dejaste en los comentarios si lo probaste si te gusta y si no te gusta y, y si es más rico que una hamburguesa bueno, así estamos cerrando nuestra tarde en Berequezaba. Qué espectacular. Hoy sí que nos regaló un bello día de sol y de sol. Dos soles había, no uno. Dos soles. Así que, bueno, muy contento porque ya empezaron a cambiar el clima. Ya ahora hemos dejado de lado la lluvia. Ayer estuvo lloviendo, estábamos complicados con... Con, los paneles, con la batería del panel solar porque lógicamente tantos días sin, sin sol, con mucha lluvia la batería fue bajando, fue bajando hasta que a lo último llegó, pero hoy hemos recuperado, ya tenemos la mitad de la batería, por lo tanto creo que en dos días va a estar a pleno eh, el consumo que tenemos es de la heladera tenemos que tener cerveza fresca porque si no no vale la pena tener la heladera y hay, y hay un litro de leche, pero ese mañana ya lo terminamos. Eh, así que nada más los despido de Berequizaba ¿sí? y saludo a todos. Y veremos mañana. Hoy no sé si esta noche arrancaremos o mañana por la mañana temprano ya seguiremos subiendo poco a poco para llegar a Ubatuba o para ti. Ya hemos estado con gente de la zona charlando y nos han dicho algunos lugares una cachoeira muy bonita, una cascada. Así que iremos viendo, iremos viendo qué nos depara el destino y si no nos depara nada el destino, seguiremos haciendo lo que se pueda. Surcando morros con el coco. Continuamos, continuamos. No sé con qué continuamos, pero continuamos ahí. cómodo porque hoy la Andrea me sacó a cenar estamos comiendo pescado plato feito plato feito plato plato feito bueno eh, tiene acá poroto feijão arroz papas fritas pescado y el tomate y recién me acuerdo que tenía que filmar y arranqué a comer sin preguntar eh, porque tenía mucha hambre así que acá estamos acá estamos disfrutando de este plato no puedo hablar porque ella tenía muchas ganas de comer pescado y le está entrando queda calado, seguimos, seguimos Buena, Bueno, hemos hecho una parada técnica como para descansar Porque veníamos viajando eh, Veníamos de Sao, Sao Gabriel, creo que es Sao... No me acuerdo, no me acuerdo dónde Y no sé dónde paramos tampoco Nos detuvimos para descansar Para comer algo tranquilo, así un ratito Hacerlo... De, de un minuto nomás pero nos hemos encontrado una pareja y bueno, aquí estamos compartiendo unos fernés y degustando y viendo y, y se armó la fiesta vieron cómo es Brasil esto es así así que nada, nuestra parada de un minuto va a durar mucho más, acá estamos con los amigos disfrutando no es Brasil, carajo. Nadie se iba a pensar que íbamos a estar en esta situación Porque... Fernet! ¡Fernet! Probando el Fernet ¡Toma delicia! Fernet y un poquito de vino que también tomamos Para poquito. probar vino blanco vino tinto poquito. Después, Después, Un poquito Y Fernet con coca Fernet con coca sin azúcar Sin azúcar Porque nos estamos cuidando, nos estamos cuidando. Sí, sí, es digestivo, es digestivo. <yo> está, la Oli por un lado. Carlitos. Carlitos Tevez, ama a Carlitos Tevez. Ama a Carlitos Tevez, así que, bueno, esto es así. Si llega a ver Carlitos TV, que deje un comentario. <risa> y si no, no. Y si, si alguien conoce a Carlitos TV le dice, mirá, te están nombrando en Brasil y le mandan para que él haga un comentario. Eso sí lo podemos hacer. Y quizás lo, quizá lo logremos. Fanático de Corinthians, De Santos. De, ¿No? ¿De, ¿De Corinthians. Corintian no. ¿Corinthia o Santos? Corintian es Santos. De Santos, sí. A mí me gusta Corinthians. No, no, no. no, no mejor. Bueno, así, así vamos a seguir un rato más. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Y bueno, aquí cerrando en esta. Praia que voy a dejar el nombre abajo porque la ciudad tiene un nombre y, y, y la praia tiene otro eh, con nuevas amistades como Diego y Luciana eh, hermoso el día, hermoso Andrea ya está acostada, ya me parece que no quiere más nada la Oli quiere un poco de rock and roll la Rosita también y la Cata ya está también acostada eh, un día diferente porque comenzamos para avanzar a ver qué podíamos hacer Y terminamos en esta playa de casualidad, totalmente de casualidad El Coco tiene 1700 fotografías para Instagram porque la gente nos está parando a ver si podía fotografiarlo Así que eh, hoy ha sido muy fotografiado, hoy ha sido muy fotografiado y realmente la playa ha sido muy linda tranquila y aquí vamos a dormir, aquí vamos a morar esta noche aquí se acabó la, el día mañana nos levantaremos temprano y seguiremos avanzando rumbo a nuestro destino que es para Andrea Ubatuba en su momento y para mí es para ti Ubatuba está a unos 60 kilómetros y para ti a unos 150 ya lo tenemos ya lo tenemos Igual uno pone como objetivo llegar a un lado, pero el recorrido, el recorrido es lo más importante. Así que hacer amistades, conocer gente, como hemos hecho en estos días. Hoy ha sido espléndido. Gracias a Luciana, gracias a Diego, que ya están suscritos al canal. Así que a continuar, a continuar con este viaje por Brasil. Con esa cara, con esa cara, mire. No, no. Rosita, cara de Rosita de Brasil. <ríe> la Rosita se ha ganado a los corazones de todos. Se ha ganado a los corazones de todos. Aunque no lo crean, la Rosita viene enamorando a todo el mundo con esa cara, Rosita, sí. <risa> nona, nona, Rosita, la nina.